Ya estamos. ¿Cómo Perdón, van? Felipe, esto no, no me dejado, Bien, usted qué. Bien, bien, bien. Bueno, Samir, aquí ya, ya está entrando bastante gente, estamos esperando que, que llegue Andrés, pero hay muchas cosas que, que nos gustaría saber. Y lo primero es, ¿cuál fue para usted el mejor de los lanzamientos? El iPad mini, posiblemente. ¿Y por qué? Cuéntenos un poco más. Primero, porque yo no lo estaba esperando ahorita. Yo estaba esperando que saliera en octubre. No, no pensé que en este evento lo fueran a lanzar. Eh, y segundo, porque si usted mira lo que pasó con el iPad Air 4 hace un año, cuando lo uh -huh. lanzaron. Eh, nosotros hicimos la reseña aquí, en Te, etcétera Y, y yo me, atrevo, me atreví y mantengo mi, mi pensamiento. posición. Ese es el mejor iPad que existe en el mundo. Es el mejor iPad que ha existido en el mundo. Y el nuevo, o sea, y llevarle ese form factor a un dispositivo como el iPad Air, perdón, como el iPad Mini, creo que va a ser un hit pero en ventas. Creo que va a ser súper ser... útil para quien busca, no un teléfono, pero un dispositivo relativamente móvil que puede llevar en su teléfono, en su bolsillo, que ya tiene 5G, eh, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el más interesante de los lanzamientos, eh, bueno hay otro que ya se lo voy a decir. Es el iPad Mini. Ok, pero para ustedes, por el tamaño y factor de forma. Y para Andrés, ¿cuál es el más interesante de los lanzamientos hasta el momento? Pues espero que vayan comprando el baloto o pagando <risa> una eh, promesa al señor caído de buga porque coincido con Samir. El mejor lanzamiento de hoy fue el iPad Mini. <coughs> es, a, Apple tiene una cosa que es muy interesante. Y es que revive categorías, ¿no? Entonces mantiene las tablets prácticamente solita, revivió el desktop con el nuevo iMac, de eso hemos hablado, y ahora re revive la mini tablet, que no es que nadie tan... más, que nadie más está produciendo, Bailo. Que, que nadie más lo está de haciendo. Por ahí hay un par de rangas horribles, Andro, no, pero nadie más pero, pero, hizo no, rangas. No, no, no, no, no, no, no, hay, no, no parca, son no, un par de rangas. No, Gali, cuna, no. No hay ninguna no, tableta decente en ese tamaño no, de ningún otro fabricante. Hay, hay, un, par de yogas, hay un par de yogas no, que vienen no, a mi mente ese, con sonido no, dolby y no son, todo. No, no, no, pero, pero no son de ese tamaño ni nada. O sea, claro. en ese segmento, en ese segmento, eh, usted ahorita le estaba diciendo, es una categoría medio olvidada, medio, yeah. medio abandonada. Este nuevo form factor podría yeah. llegar a ser un hit en venta. Pues, bueno, este, yo, no, yo... podría ser un hit en ventas, no. Va a ser un hit en ventas, porque es que gana uno mucho, primero. Recuerden una cosa, y es que en Apple conviene comprar pequeño, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Por la densidad de píxeles. Porque eh, pone la misma tecnología en dispositivos más pequeños, entonces uno gana en densidad de píxeles. Tiene un muy buen procesador, se le puede poner lápiz, eh, y es una experiencia que es bien portátil. ¿Sí? Y todo el caso y funciona muy bien. Con Yo creo chip, que este va... con un chip a 15 con todos los niveles, con el lápiz, con 5G. Sí, muy no, bien, Apple, muy bien Apple, se, Apple se acaba de matar el, el Serie 8. O sea, el, el, el iPad de Serie 8 se lo acaba de matar ahí porque. Si, eh, si uno se pone a pensar, relación costo-beneficio, ¿qué le va a durar más? ¿Qué es más potente? ¿Qué es más portable? ¿Qué es más interesante? Claro que hay, hay una difer diferencia. Yo, yo no creo la que es la, de eso, la primera es la de precio y la segunda es el tamaño. Pero Felipe, Felipe, creo que no lo ha publicado, pero por ahí lo vi escribiéndose el sí. artículo del, de, del ah, iPad. Cuente usted me es gusta chévere. ese. Me, me, me parece súper chévere ese iPad. Además, sí. para, para muchos es el, el iPad de entrada, pero para mí, en lo personal... Me parece que tiene de todo O sea, tiene, no. aunque es un procesador De hace dos años Como lo veíamos con el Serie 8 O sea, se mueve Soporta realidad aumentada Soporta aplicaciones de edición de video mm. Podemos hacer dibujo A mano alzada, mm. o sea ¿Qué no podemos hacer con ese iPad? Pese no, ese a, a, a mí me poder. gustó A mí me gustó algo que leí en Twitter Y es, con, con la inclusión De la 15 Lo que tenemos es un iPad Mini, mini Pro o sea, realmente lo que... Total. Porque supera en potencia al octava generación del iPad de 9. algo, 10 pulgadas. Entonces realmente termina, es como en términos de performance y la inclusión del lápiz hace que sea como un mini Pro realmente, Total. más que oh. un mini solito. Oiga, Ahora, Felipe, a nivel de, de educación es muy bueno porque okay. pues hay, hay, hay un costo mucho más asequible y el, usted entra al ecosistema con todo lo que puede desear, ¿no? De pronto la forma es diferente, pero pero tiene los fierritos y las entrañas para rendir y rendir en el tiempo, ¿no? Porque ahí sí le doy el, el voto de paridad a, a Samir y es que en el ecosistema de Android es muy difícil que una tableta se actualice y que además que se, no. se mantenga vigente en el tiempo. No, no, no, una tableta Android no dura tanto. O sea, no dura, hay, hay, hay no dura tanto. hay dos factores. Bueno, esa es la otra. Es, es, o sea, hay muchos factores. Pero venga, uh -huh. si póngase y compare los dos, ¿listo? Eh, creo que hay dos uh -huh. diferencias sustanciales. El primero es la pantalla. La una es una pantalla de 8.3, la otra es una pantalla de 10.2. Entonces, de pronto, uh -huh. para educación, uno pensaría mejor una pantalla un poquito más grande. Pero, por otro lado, pues el uno arranca en 499, creo que es. Eh, uh -huh. Y mientras que el iPad que está mostrando, Felipe... Arranca en 329. Entonces, hay ahí también una diferencia Total. interesante. Lo que sí, sí creo es que quien estaba buscando un e-reader potente, lo que, el, quien estaba buscando, una, eh, digamos, una excusa para tener un iPad chiquito, se la, se la dio Apple con toda. Y el iPad Air va a ser como... El, el iPad Mini va a ser como el, como el iPad Air. Ahora, ¿no? que, que, quien esté buscando una herramienta creativa, un reader, un visualizador de contenidos... En el iPad mini tiene una alternativa muy buena. Es Total, que tiene, Y se ¿no? quedan, y se quedan, digamos que por fuera de este nuevo modelo más cuadradito, con una pantalla completa, solo dos dispositivos, que son claramente los dos dispositivos de entrada, el iPhone SE y el iPad a secas. ¿sí? Uh -huh. De resto ya todos toman el nuevo look, ya todos toman eh, el nuevo form factor, el, el nuevo diseño, y con eso pues el tema... El tema se vuelve interesante. Ahora, le voy a decir, Felipe, la otra cosa que me encantó de los anuncios, que además... Pero, pero espere, una última cosa sobre este iPad. es Como era de, de esperarse, pues es el único que tampoco tiene el puerto USB-C, ¿no? Pero pues siempre hay que hacer sacrificios, pero creo que el retorno de la inversión es increíble. Y por eso voy a escribir de él. Estoy de acuerdo. Y, y es el único además que queda funcionando con el Apple Pencil de primera generación. De acuerdo, es verdad. Bueno, y ahora sí, déme el otro tip que, que, que iba a dar. No, le iba a decir, lo otro que me encantó fue el anuncio de que Apple Fitness Plus llega a Colombia, a México, en los próximos meses. Ok, ok. Hablemos de eso, porque yo veo que Andrés ahí está mordiendo. No, lo, eh, los yo, yo, yo estoy como, como asombrado. y es, eh, Respóndanme sinceramente, ¿ustedes cuál creen que vaya a ser la fila más larga? el de el nuevo anuncio del servicio de fitness de Apple o la gente calibrando la pantalla del televisor con el iPhone. ¿Ustedes cuál de las dos creen que va a Claro, no la sabía, tercera fila es sabía. la gente usando 3D Touch, ¿no? O sea, de verdad, ¿cuál de las tres cosas creen que va a ser no, más pero venga, exitosa? Felipe, Andrés, vea, ahí hay un tema importante. Quienes, quienes hemos usado Apple Fitness Plus, creo que le hemos visto el valor asociado a dos temas, ¿no? El primero es... Eh, el poder tomar clases muy buenas eh, de diferentes de diferentes deportes cuando usted quiere donde quiere y lo único que necesita en realidad es eh, su iPhone o un iPad o un televisor o un Apple TV y, y su Apple Watch ¿sí? Oiga, yo creo que para eso todavía hay mucho, mucho hay mucho mercado que puede ser interesante y la ampliación hacia Colombia hacia México hacia los otros tres anunciaron hoy Creo que puede llegar a ser interesante. La compañía le está metiendo muchísimo, muchísimo dinero al tema. Es que no que no digo que sea una mala idea. Lo que digo es que llegó tarde. ¿A qué me refiero? ¿De esto lo hubieran sacado con el 12 oh. en la pandemia? La ya. rompen. Total. Sí, Total. la rompen. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero ahora, un año después muchos gimnasios muy locales, muchos servicios muy locales están ofreciendo servicios similares a, a, a lo que te aseguro será un, un precio mucho más cómodo. Entonces me parece no que no es que sea una mala que, idea, pero pero el y, pues, tiempo creo oiga, que es un le digo poco una tarde. Cosa. Yo tengo un servicio local, sí, muy no. bueno que adoro, que, uh -huh. hago, que hago casi todos los días porque me gusta más que Apple Fitness Plus, eh, y, que es el de Cyglo. Sí, pero eh, y el no no no y el precio no es muy diferente. De lo, que, de lo que estamos viendo en, en Apple Fitness Plus. Entonces, creo que lo interesante va a ser que va a llegar una competencia a ese sí. tipo de, de, de, de mercado en, en donde creo que empezaremos a ver cosas muy, muy cool. La gente de Cyglo, por ejemplo, está innovando súper chévere con temas de eh, las cámaras, la calidad del video, sí. etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que apenas vean una competencia grande y como, como la de Apple Fitness Plus, vamos a ver una mejora Entiendo. Ahora, eh, recuerden pero un, que chis, o, un chiste, chiste que malo, es, un chiste perfecto. malo así sea fit, fitness, uh -huh. don't hold your breath, eso, <risa> no, sí, no, o sea, como que eso, no, la, bueno le creo más a la calibrada, sí. la, Wilson pero, está pero, calibrando pero... la pantalla en este momento, Wilson Vega que es el único que <risa> usa ese servicio. Cosa, Andrés, el, el tema es que no les cuesta más. Y no les cuesta más porque no va a haber por ahora contenido, contenido específico, sino que ¿Qué? es las mismas sesiones, pero traducidas con subtítulos. Entonces, pues, todo lo que entre va a ser ganancia. Pero, pero yo creo que conozco un par de personas que podrían ser muy, muy felices con el sistema en Colombia. Lo han visto funcionando en mi cuenta, que es de Estados Unidos, eh, y me han dicho, uy, ya, me encantaría y creo que por ahí va a ser o sea pero bueno ahí, hablemos de del plato fuerte hablemos del plato fuerte del día y, y denme sus opiniones es, es, estos fueron de personas son Julián Rodríguez y, y Fabián Mota, estoy seguro estos fueron estos fueron unos iPhone 13 o fueron unos iPhone 12s no no, no pero espere 12s que... No, antes de eso, yo quiero, yo quiero preguntarles algo. ¿Recuerdan hace meses cuando les dije que sí iba a llegar el 13 y por ahí me dijeron que no por superstición? Pues miren que sí. Ah, no, pues a mí ir con un youtuber internacional hace un año me alegó, porque los usuarios de Apple jamás se bajarían algo tan burdo como pantalla de 120 hercios. eso a nadie no, yo, no le dije, interesa. yo no dije burdo, yo lo eso, que dije es que no era... Eso no, era eso no que, le interesa no a nadie, pañacía, y hoy como, no era la 120 pañacía. Hz, 100, la, la pantalla más espectacular de 120 Hz. Felipe, a todos nos han regañado en algún momento para que Apple después venga y como que, ok. <risa> Al pero... final la pantalla de 120 Hz es súper interesante en el activa. contexto de lo que es, ¿sí? Pero si usted no. mira, o sea, de nuevo, si el selling point es, ahora tienes una pantalla de 120 Hz, eh, por eso le hacía la pregunta ahorita, Andrés, ¿es un 13 o es un 12S? Es un 12S. Este fue un evento S, por Total. el Apple Watch, por los Total. servicios, por los teléfonos. Fue un evento ese, fue un evento de upgrades con la... Porque, no te sé una cosa, ya, vol ya volvemos a los iPhone, pero del nuevo Apple Watch Series 7, primera vez que no los oigo hablar del procesador. ¿Será no que trae el mismo del 6? No, o sea, no. me quedo ahí como la duda, pero, no pero tiene, es que no lo hablaron. Y no tiene sensores... No, mire, no hablaron del procesador, no hablaron de nuevos sensores porque no los trae. En el caso de los iPads, no hablaron nada de realidad aumentada que ha sido uno de los selling points de los años pasados del, sí. de los, del dispositivo. Eh, yo, yo coincido con ustedes este es un evento de un año incremental sí. que además sí. hace todo el sentido. O sea, si usted lo mira desde el punto de vista de mercadeo en donde Andrés es experto, si usted lo mira desde el punto de vista de lo que ocurrió el año pasado, con eh, el cambio, digamos, generacional del iPhone y lo que implicó a nivel de ventas. Este año no hacía mucho sentido volver a hacer un, un incremento grande porque al final lo que vamos a ver es todavía la cola de la adopción de, de ese nuevo form factor en los productos. Entonces, ¿para qué se gasta usted? Todas sus, todas sus canicas en una sola jugada, ¿para qué le mete usted todas las monedas o mete todos los huevos en la misma canasta cuando sabe que en este año usted todavía está sobre la ola de lo que viene el año pasado? Ajá, una, ahora, a, yo, a mí sí me hubiera gustado que fuera un 12, un 12S, perdón, pero bueno, creo yo, que ya... Y hubiera sido dejó, bonito. Dejó, pero, dejó pero ese espera, modelo yo, TikTok, TikTok, hace rato. Yo, mm. yo les quiero decir algo y seguramente me van a tirar tomates, porque siempre? conozco la, la posición de ustedes dos. Pero yo creo que antes de probarlo, no se puede decir que es un S. Porque no, uh -uh. Ese, ese procesador se me hace que es súper Pero Felipe, mire que, mire que en la historia, si usted mira del 4, del 4 al 4S, del 5 al 5S, del 6 al 6S, uh -huh. uno lo que veía era precisamente eso. Unos cambios internos muy fuertes. Mejores, solamente. Mejores procesadores, eh, por ejemplo, funcionalidades como Siri que llegó en el 4S, cosas así. Entonces, creo que Andrés y yo lo que estamos diciendo es eso. Hay... Que sea un año ese no quiere decir que el dispositivo sea malo ni que no valga la pena. ¿sí? No, lo, que eh. estamos, lo que estamos diciendo es que Apple vuelve a un modelo que por lo menos para mí es importante y es interesante de cara al usuario y es, usted no tiene por qué actualizar el teléfono todos los años. ¿sí? Además, no, si usted no tiene olvidemos. un 12 fresco, no se tiene que subir al 13, eh. pero si usted tiene un 11, el piénselo. salto del 11 a este, piénselo. Y si usted sí. está en una generación anterior, en una generación anterior, este va a ser un equipazo. Yo, yo es que hay una cara cosa cara ahí, Felipe, ese. y es, y es recuerde una cosa, muchos uh -huh. de los iPhone más emblemáticos han sido S, el uh -huh. 4S, el 5S y el 6S, que fue un hit en ventas sí, es, es, espectacular, ese. son S. Entonces yo creo que no hay poco mérito ahí. Lo que pasa es son, que... No, no, no, es es como, que, como que la persona dice, bueno, en el modelo anterior hubo un cambio in, interesante, grande, pero puedo estármela pensando o tengo un modelo que todavía no vale la pena actualizar. Los, los S, por así decirlo, como que terminan reafirmando y convenciendo. Es el empujoncito que mucha gente necesita. Míralo, usted lo acaba de tocar, Andrés. Son dos uh -huh. componentes que son importantes. El primero es el de reafirmo lo que ya había hecho con hardware el año pasado, uh -huh. ¿cierto?, con nuevas funcionalidades, por ejemplo, como la del video cinemático, del que seguramente ahorita vamos a hablar. Mm. Me traigo a toda la demás gama temas que no me tienen, sino en el Pro Max, en el 12 Pro Max, como mm. el estabilizador eh, óptico eh, que tenía la cámara, que ahora se la estoy poniendo a todo. Pero mm. por último... Lo otro que garantizo como fabricante es que el reutilizar el 70% de los componentes que ya tenía comprados para el año anterior me disparan el margen, ¿sí? Claro. Y si usted lo piensa, el año pasado fue un año de ventas inmenso, este año me sigo montando sobre esa ola, pero aumento mi margen, que al final del día es algo que para el fabricante es y, importante. Y además hay otra cosa... Ah. Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo hay veces soy crítico de Apple. No, no tengo como, no, como, como, sí. Eso es nuevo, eso es nuevo. Pero hay una cosa que a mí sí me gusta de Apple y es que yo sí soy defensor. Uy, véalo, se cayó el 12. Bueno, miércoles. Madre. Entonces, um, hay se una cosa que... Yo, no, voy a poner a la tortuga ninja para que me lo sostenga. Um, hay una cosa que yo sostengo de Apple y es cuando... Me critican, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy muy crítico en el derecho a reparar, que, que es pésimo ahí. Ajá. Pero no en la obsolescencia programada. Porque ni percibida. He dicho, no, ni percibida. Eso es lo lindo de los S. Total. Que toman los modelos anteriores y como el diseño es tan similar, las personas que puedan tener diseños anteriores... No sienten que están perdiendo mucho valor en el teléfono, lo pueden revender a precios relativamente justos y altos. Entonces mantienen esa percepción de valor y una persona que diga, pues madre, yo tengo el mismo un teléfono desde hace tres o cuatro años y se sigue pareciendo al último y lo puedo seguir. Esa es se una persona que se fideliza a la marca, ¿no? Y se ¿Total? fideliza. Si usted mantiene un mercado secundario en el que lo que pasa es lo que ocurre con los productos Apple y es que mientras usted ve los productos Android depreciándose en, desde el mes número 3, los productos Android se deprecian en su gran mayoría, ¿sí? El producto de Apple mantiene una vida útil que es importante para el mercado secundario, para quien lo quiere comprar, para quien lo quiere vender, para quien lo quiere heredar. Ahora, ahora, mira, ahora sea, ustedes se dieron cuenta... De, no, espera un segundo, ustedes se dieron cuenta de la... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Zancadilla que todavía Apple le lanzó al mundo de Android hoy o no se le alcanzaron a Apple? ¿Cuál? ¿Cuál fue? ¿Con ¿No mató el SE? No, no, no. LSE. Todavía no aparece en el, en el line-up oficial y hoy Total. aparece en la presentación de este sigue siendo un teléfono vigente. Porque es que definitivamente ese berraco SE hasta el día de hoy sigue siendo un gran teléfono y un gran ejercicio de precio versus valor, ¿no? Y todavía sigue ahí. Yo hoy dijo el sigue. Total, una pregunta. Y la está haciendo aquí alguien que está en el... ¿En el ¿Mejor un 12 Pro o mejor un 13? Pues depende de lo que él venga. Y de lo que él tiene. me criticaron por eso. No, no, no. es que si la decisión está entre un 12 Pro y un 13 a secas, sube hacia un 12 Pro. Pues es que la, las cámaras van a ser mejores y como, como yo suelo decir, depende de para qué lo vaya a usar. Si lo va a nah. usar para tomar fotos y videos, claramente el pro es, que es sin, sin Para sin mí, ojo, ojo, tengan en cuenta algo. Para mí, y yo creo que para muchos usuarios, sin ser una prestación eh, chocoloca, por allá trambótica, que solo Samir usa, como la <ríe> calibrada de pantalla. Y Wilson, y Wilson. Eh, y Wilson, el hecho de que el 13 me esté dando dos horas y media de batería más sobre el buen 12, comentario. así sea el Pro. Yo diría como, uy, venga, esto es, esto es relevante, esto es importante. Yo creo que a mucha gente le puede interesar eso. Puede interesar eso. que esa, esa sí, es la crítica la que, que le hacen generalmente a, a, a los iPhone, ¿no? La batería. Entonces, eso, el hecho de que mejore. Esa crítica murió en el 12. O sea, no, y si verdad, usted lo mira, no solo el 12, sino que hoy, hoy mucho más que hace un año, uh, Apple le dio un foco muy grande al tema. claro ¿no? Apple le dio un foco muy muy grande al tema diciendo, si usted tiene el 12 mini le voy a dar hora y media, si usted tiene el 12 le voy a dar una hora, si usted tiene el 12 Pro Max le voy a dar dos horas y media y si usted tiene el 12 le voy a dar dos horas adicionales de batería. Así que, pues, ahí el, me parece... El 13, dijo usted 12. Perdón, los 13, los 13 sí. mini, mini, pro, mini. O sea, okay. creo, creo que hace mucho sentido. Ahora, venga, ojo, déjeme de un Ojo, yo que, tengo, yo que tengo que la hablar, estadística con el 12. Yo tengo la estadística que todavía me acuerdo. Yo sé que no es un número representativo, ni Tim Cook va a decir, como es la estadística más fiable. Pero yo tengo, de una vez en, en vacaciones, ahorita en mayo, 12, salgo de la casa 100%. 450 fotos y un día entero de caminada después me vuelvo a casa con el ES, eso con eso el 10% el mucho que eso claro. mata el teléfono que son claro. entonces claro cuando yo veo eso en 12 y llego y me dicen oiga pero el 13 dura dos horas y media", yo anótenme porque Oigan, eso sí es un golazo pero pero acá lo está diciendo María, María paulina y es algo que samir había mencionado anteriormente y es que el modo cinematográfico de, de, de, de, de los pro. de bueno, esta serie locura. 13 es, Está increíble. Y yo iba a decir. Estás equivocado. Estás equivocado. equivocado. Porque el modo cinematográfico no es de los pro. Bueno, de esta serie 13, de la familia y, 13. Claro, y entonces ahí viene la duda y es: ¿estamos seguros que el modo cinematográfico solo funciona en los 13? Porque yo he pues, no podido. Esa es una buena pregunta. Un momento donde diga que No va a funcionar, por ejemplo, en los 12 Pro. No, ah, yo, pero es que ahí, ahí ¿sabe? Yo, yo sí creo que quedé eso con va una a ser duda. Un para que la gente se suba. Yo no, no creo pero que, es que, que llegue a los 12. Pero es que yo sí quedé con una duda. Si ustedes revisan bien el lanzamiento, siempre decían gracias al A15. Entonces me queda la duda: si ¿sí van a quedar solo en los Pro o solo en los teléfonos y dispositivos que tengan A15. Porque así como que lo mencionaban mucho juntos. Esa es como la única duda sí, que me ha ahí, quedado. Ahí, ahí yo tengo esa duda. No tengo mm. claro. O sea, sí uh -huh. sé que son o los cuatro, porque no son solo los pro, de pronto son los cuatro, pero lo que no tengo claro es si pudiera llegar, por ejemplo, a los 12. Ahora, a los doce. El año pasado hicimos el review del iPhone 12 uh -huh. Y a mí me encantó y fui enfático. Un gran en decir, teléfono. Que era un gran teléfono. Pero después, habían dicho que lo iban a Y Después a matar, salió ¿no? la gente a decir: no se vende, Ajá. nadie lo quiere, le hicieron el FO, no sé qué, bla, bla, bla. Si le hicieron el FO, PO, ¿por qué lanzaron el 13 mil? Exacto. Sí. ¿no? O sea, se tiene que estar vendiendo. Claramente se vende menos que el normal, que el Pro ¿Mm? y que el Pro Max. No es sí. la vaca lechera. Pero no, pero se vende. Y yo conozco usuarios como Xiguero sí ¿sí? que vive feliz con su teléfono, es súper portátil, es fácil de manejar con una sola mano, eh, y ahora con, si usted le mete hora y media más de batería, pues creo que muchos de los usuarios van a quedar felices. No, y la otra cosa del mini que la gente casi no cae en cuenta, es la mayor densidad de pixeles por que hay en todos. cuadrada uh -huh. que hay en todos. O sea, usted está obteniendo la pantalla de la mejor densidad de píxeles en el mini. Es un telefonazo. Yo también creo que es mi 12 favorito. Y que salga en 13, es como que Apple dice, este es un voto de confianza al formato. Este sí. va a seguir siendo entrada. Y yo creo que es muy buena apuesta la que hicieron ahí. Mire lo que dice Andrés. En el Pro Max, la densidad es de 400 píxeles mm. por eh, pulgada mm. en, el, en, el, en el 13 y en el pro es 460 y en el mini es 476 entonces la claro. calidad de imagen de ese aparato es ah, entonces, ahora la ustedes, calidad es impresionante ¿ustedes llegarían a notar eso porque esa, esa es otra de las discusiones grandes por ejemplo cuando en el pasado otra marca Inclusive anunció pantallas 4K y demás. Y esta diferencia no es tan grande, ¿no? A nivel de, de píxeles por pulgada. Entonces, uno, esas... uno, a ver, ¿cómo, ¿cómo se lo digo? Uno quizás, uh, así que se acerque uno y que se pegue, uno no puede que no lo note como al ojo desnudo. Lo que sí va a pasar es que cada vez estamos viendo contenidos de más alto nivel de adaptabilidad. O sea, contenidos que reconocen en qué pantallas se están reproduciendo y por consiguiente van a empezar a hacer sus pequeños algoritmos y sus pequeñas vainas a ofrecer. Ahí es cuando uno lo va a empezar a notar. Cuando uno se da cuenta que tiene un servicio de Netflix Premium y que a pesar de que la pantalla es pequeña, logra ver más detalles y tiene un HDR activo un poquito mejor calibrado que en los teléfonos más grandes, uno va a empezar a decir, ah, saben, acá hay algo interesante. ¿Saben qué tipo de usuarios sí puede llegar a notarlo? los gamers? Pero, sí. pero esa pantalla no es para un gamer. No, no, porque el, la tasa de refresco no da. Claro. Que, es para que un que cre... le mete los 120 Hz del pro. ¿sabe, ahí quién, es donde hace ¿Sabe quién sí lo va a notar? ¿Quién? Un buen generador de contenido. Alguien que tenga Lightroom en su teléfono, alguien que tenga la suite de Adobe corriendo ahí, esa persona uh -huh. sí lo va a notar. Y va de a notar. porque también. esa persona no necesita tasas de refresco alta porque trabaja con imagen fija mientras está editando, pero si sí va a necesitar la mayor cantidad de detalle por pulgada. Esa bueno, pulgada, si sí la ah, va ah, a dar de la 15. Hablemos de otro tema que, digamos que yo no sé si es el resultado de la esperanza de la gente o es el resultado de la falta de conocimiento de la gente, o sencillamente es el resultado de gente como John Prosser que, que saca leaks de lo que va a ser el iPhone 14 una semana antes de este evento, ¿no? Y es. Por lo menos vi un par de comentarios, no, pero todavía tiene el notch. Sí, tiene un notch más pequeño, tiene un notch que, que disminuye en 20%, pero sigue, sigue existiendo el notch y, y creo que lo importante es resaltar que el notch existe por una razón, y es que el notch no es comparable con el sistema de reconocimiento facial de los otros teléfonos que hay en el mercado. Porque no es un sistema de reconocimiento de tomar una foto de la cara, sino que tiene por lo menos cuatro componentes diferentes que lo hacen mucho más seguro y que por ende no es solo cubrir una cámara, tiene que cubrir cuatro sensores diferentes. Esa es la razón por la que existe y sin embargo en este... Alcanza Apple, entonces, a achicarlo bastante. Sí, la, la gente acuerdo. siempre compara literalmente peras con manzanas, chiste no intencional sí. con Apple. Pero el hecho, el hecho que, por ejemplo, uno en algunos teléfonos tenga el lector de huella debajo de pantalla, en Apple tienes el notch, porque hay que tenerlo y cosa aparte, sigue siendo el sistema de desbloqueo facial biométrico más confiable, más seguro y más adaptable del mercado. Es, es tan fácil como eso. Yo estuve en una reunión hace ya unos tres años con alguien del equipo de Apple de seguridad y, y él decía una cosa que me llamó mucho la atención en ese momento, porque en ese momento había ya algunos dispositivos que usted podía desbloquear con código, con el número, con la con cara, fotos. con el iris, con no sé qué. Y ellos decían, mire, esto es tan sencillo como que si usted tiene cuatro puertas, pues usted tiene que andar cuidando las cuatro puertas. ¿sí? Entre más sistemas de, de, de autenticación usted le ponga a un dispositivo, más fácil es violar la seguridad de ese dispositivo. Es preferible mm. enfocarse en una y dársela a una. Y si usted lo mira hoy, el Mac tiene, digamos, más allá de la clave tradicional que todos tienen, el Mac tiene... Uno, que es el Touch ID. El iPad tiene uno o Face ID en unos o Touch ID en otros. Yo no creo que vayamos a ver ese sueño pues de tener más de uno eh, en los dispositivos, sencillamente por un tema de privacidad. Ah, además, porque Pregunta. Está, está pasando medianamente esta parte de, de no poder desbloquearlo con tapabocas y demás, todo eso ya... Que, que no me error. salgan con el cuento del Apple Watch, pues, porque con, para gastarse <risas> dos millones de pesos en una cosa para desbloquear. Oiga, no pregunta, se rumoraba que íbamos a ver una pantalla Always On y no se vio. Opinión. Sí. Pues la, pues la verdad, a mí no me afecta. o sea es, al, es algo que yo, por ejemplo, a pesar de ser del mundo Android, siempre desactivo en los Android. <risa> es algo que no Eso me... consume batería, ¿no? Yo tenía una, una... ¿Y si tienes un Apple pasada, Watch, para qué? ¿Pa qué? ¿Sí, pa qué? La semana pasada en Hablemos de Apple con Jairo Duque, Jairo eh, yo le decía eso a Jairo, yo le decía, pero además piense en algo que Apple nos ha vendido durante muchos años con el sistema de notificaciones que tiene que ver con la privacidad. Si usted mira el teléfono mm. hoy, si el teléfono le llega una notificación, usted no no es, o sea, usted no puede ver mucho del contenido de esa notificación hasta que el teléfono no valida que usted es usted. Exacto. Es una sabe pantalla Always On que va a ver la hora y ya y, y por eso valdría la pena meter. No ahí, la Apple Watch. Y, y lo Exacto, otro no, es no que, sé, que no lo vería. En la medida en que usted guarda en el bolsillo un dispositivo con una pantalla prendida, se genera mm. más calor. Tamir, oh, sí. eh, es que me estaba alejando. Y se le pone porque... en riesgo entonces tener más hijos, Felipe. De acuerdo, yo, yo creo que eso es un riesgo muy grande. Eh, oiga, Tamir, es que me estaba como alejando porque no le he mostrado a usted algo y a la audiencia, y de, y de hecho, de esto vamos a hablar pronto en ¿no? o sea, Sí, por yo favor, sé. Míase, Andrés, mírase. Uh, ok, pero es que no le he mostrado algo, que es eh, mi Daily Driver, por así decirlo. A ver, ay. Wow. wow, Juguetazo ¿Y lo logró arreglar Andrés o no? Sí, está funcionando perfecto Les wow. presento el fracaso más lindo que ha tenido Apple en la historia sí, Este es un Mac Pro Ojo, ahorita que hablábamos de obsolescencia Estamos hablando de un computador que Cuando salga la siguiente versión de iOS De, de Mac, ¿De OS, Mac OS? va Va actualizar Y se volvió a caer, pero bueno y el veo que... que tiene un potente monitor, ¿no? En este ah, país claro. Salido. Wow. Ok. Ok, está todo el Oiga, combo. bueno, venga, volvamos el... al evento. Está. Eh, Apple Watch, Felipe, ¿le gustó? Sí, me, me gustó bastante. Me, me, me parece varias cosas y usted se va a reír. Uno, la resistencia, para, para mi caso, es... Algo muy necesario porque... Fantástico, se... a, ver si, a ver si deja ponerle todas esas... No, ya, no, ya no lo hago, pero igual es que se, se rayan, Samir. Y, y yo no sé si usted se acuerda, pero yo rompí dos. Hace no, mucho que no, en, en la, la de... sala. Okay, a se bueno. le dañó el de él hace un par de semanas. Exacto. Trágico. Y arreglar la pantalla del Apple Watch y, y otra es carísimo. Cosa. En Colombia no, no, no la arreglan. No, no, no, no. Y en Estados Unidos tampoco, pero entonces usted puede irse para un, un tercero que se lo arregle. Sí, no, no. Es carísimo. No. Sí, Ahora, o, otra cosa bien importante de la cual hemos hablado en, en los dispositivos de Apple y es el hecho de que la batería dure más ya eh, me da más confianza para usar las funciones de seguimiento del sueño porque mm -hmm. eh, en las primeras Y yo? Sesiones, con una carga con cargarlo solo 8 minutos usted asegura que tiene la carga para medir su sueño durante 8 horas, lo cual es fantástico. pero pero yo sí voy a decir, yo voy a el decir algo. Yo así idea, para mí lo que más feliz me hizo de este nuevo Apple Watch es la compatibilidad con las bandas y correas de los modelos anteriores, porque yo tengo un cajoncito claro, claro, como ahí, el hay de la Barbie buena. lleno lleno de, de correas, tanto, mm -hmm. tanto oficiales de Apple como de otros. Con los que ah, personalizo mi teléfono no todos oficiales. los días. oficiales. A mí también me no, han quedado no, no. por las no oficiales. o no, por cargadores no oficiales. ¿no? <risa> Ay, no, pero pero es que esa de Bad Bunny que tiene usted, Felipe, pues eso sí. No. Eh, ahora, de una, una cosa ahí. Um, me van a pegar ustedes y me van a dejar de hablar y me van a bloquear. Pero el iPhone 13 es un 12S. Eh, todos fueron S pero el Apple Watch 7 fue un 6P, o sea, no alcanza a alejarse tanto <risa> para llegar a la S. Si no tiene procesador distinto, el resto de cosas que le pongan son gimmicks, y realmente no hubo... O sea, fue como, sinceramente, si, si ponemos en la balanza lo más tope, que fue el iPad mini, yo diría que el punto bajo, sin ser malo ni más faltaba, fue el Apple Watch Serie 7. Ah, ahora ahora yo, a, a, mí, yo, a mí lo que pasa es que sí me gustó mucho más el aumento de pantalla. O sea, si usted lo compara con, con, el, con el Serie 6, pues se está ganando 20% más. Si usted lo compara con un Serie ¿Con 3, el SE? se está ganando, o con el sd SE, se está ganando casi 50% más de, de pantalla. Eh, me mm -hmm. parece que eso es interesante, pero yo coincido con Andrés y es, creo que este es el primero en los últimos años, que no tiene ningún sensor nuevo. Este no tiene Por ningún ejemplo. sensor nuevo. Yo, yo quiero mm. mostrarles algo que me pareció muy interesante y que no he visto en, en muchos relojes del mercado y es Ojo que hay la, la forma como estamos midiendo y, a, y, y ajustando el caso de uso a cada deporte, me pareció... Muy acertado, o sea, que como no es de... que no es eh, exclusivo del Serie 7, ¿no? O sea, eh, la exacto. aplicación de golf, la aplicación de la bicicleta, la aplicación de tenis, eh, ya existen para para el 6. Yo, y para yo, el que, yo creo, yo creo que ese es el punto, salvo ejemplo, la caída, wow, no, salvo la caída del man de la bicicleta no me mostraste algo que con un Serie 6 o incluso con un Serie 5 no pueda hacer medianamente bien, ¿sí? Es no, es la, punto pantalla, con este. es la pantalla, es, sí, es decir, la pantalla, es la pantalla un poquito más grande y con esa pantalla poder ver más contenido o poder crecer un poquito el tamaño, es eso. Sí. Pero lo otro es que yo creo que en, en este caso específico, Apple sí debe estar viendo que quienes compran el reloj duran más tiempo entre generaciones, ¿cierto?, sí. Salvo que tengan algún problema con Felipe, que se le rompieron dos en, <risa> en dos años, que, que sí. de nuevo lo atienden con este tema de le estoy sacando el más duradero, la mejor sí. resistencia al agua, la mejor resistencia -ojo al agua. O que sigue el pero 3. un El 3 todavía lo siguen vendiendo como nuevo. Sí, sí, sí, Y claro. en este anuncio Usted, también ver, salió como nuevo. Están en la el LSE y, eh, y el 7. Eh, ¿gran, gran lineup con el que queda. Pero coincido, de nuevo, un evento muy ese. Pa para okay. mí, el mejor de todos, relación calidad-precio, LC, y todavía más con el lanzamiento del 7. Sí, pero Aquí Felipe, el, or le, el, original, el... el original, no el del <risas> El de la es un gran equipo. Sí, sí, el y original. Bueno, bueno. O sea, si usted no necesita el, eh, el, eh, el tema de la oxigenación de oxi de, de, de, en la sangre, uh -huh. si usted no necesita el ECG. Eh, Digamos, si usted piensa en una persona, en un caso de uso normal, quiero ver mis notificaciones, quiero poder evacuarte más rápido, quiero tener detección de caídas que sí. es súper útil. El es perfecto. Es perfecto. Sí. De hecho, debo decir que yo sufrí por esa falta del detector de caídas en la bicicleta. Y fue una caída la berraca. Felipe, pero no habías contado. Pues el uh -huh. año pasado, cuando estábamos probando unas de las bicicletas de Specialized, realmente. Ah, bueno, que uno no sepa un, montar bicicleta. en bicicleta, okay, eso Pero, es otro cuento. Sí, eso es hacia, otro cuento. Sí, eso es ya. La que no era. Y un, mi gran pregunta era por qué no se había activado. Y hoy, cuando vi esto, dije: claro, me faltaba eso. ¿no calmar pero, ha pero, pero, pero hay casos en que la gente, digamos, que iba en carro y ha tenido un accidente, el, el sistema se activó. Ahora, lo interesante es que el algoritmo ahora aprende de una caída en movimiento cuando usted no va caminando, uh -huh. sí sino cuando, por ejemplo, va en una bicicleta. ¿Qué no vimos? ¿Con qué se quedaron con las ganas, Felipe? Los nuevos AirPods. AirPods. No, no los va a renovar. No, no los va a renovar por ahí en un año. No le conviene. Muy posiblemente se estén vendiendo bien. Todavía se vende bien. Y todavía además tiene... actualizan. Son además, no, te si una cosa, no han matado un solo erpo. No, bien. todavía están. El... Bueno, de los erpos, es que así le dice una conocida que está ahí conectada, ¿no? Los erpos. Pero todavía no han luna, matado un... Todavía están los dos. Claro, todavía siguen ahí funcionando porque siguen haciendo el trabajo bien, ¿sí? Lo, yo sé que a mí personalmente no me gusta cómo suenan. Pero me parece que siguen haciendo el trabajo muy bien, siguen siendo compatibles entre dispositivos, creo que todavía no los van a, todavía no los van a matar. Eh, voy a decir una cosa que me hizo no falta y, y me van a caer, y me van a decir okay. no, y, y como con lo de los 120 Hz me va a decir, es que ninguno de Apple necesita eso, ¿cómo cree Ajá. cosas tan burdas? Oiga, ¿y el foldable para cuándo? ¿Qué? ¿De ¿Sabe que sería, sería un hit? ¿Eh? El iPad mini Foldable. Oh, wow. es, la rompen. la rompen. O por pero ejemplo, que... un, un, un Apple Watch Pro Max, una cosa así, algo como un poquito que rompa el formato, pero un, Apple, pero un iPad mini Foldable creo que la rompen completamente con eso. Eso fue lo único que me quedó. Yo sabía que no lo iba a ver. Yo sé que Apple todavía se toma Faltan su tiempo con esas todavía. cosas. Falta su ratico. Pero me hubiera encantado ver un, un foldable, ¿por qué no? O sea, como, a ver. eso porque, es porque además yo le digo onda. hoy, la competencia real, hoy, para una persona que tiene un iPhone y dice, oiga, de pronto me quiero salir del ecosistema, sí. la única razón para salir Es un flip. Sería un flip. Ni siquiera sí. el fold, sería un flip. No, eh, les bueno, cuento así, a, en, a, a les cuento así en el anecdotario, mí, Felipe, fue rápido. Muy bien Les el... cuento así rápido. Ustedes saben, yo trabajo en agencia publicitaria, lo que quiere decir Apple Only, porque todos... Ay, es que soy creativo, tengo una manzana. Bueno, no importa. Andrés no es creativo. No, yo no soy creativo. <risa> um, cuando he llevado, cuando llevé el Z Flip 3, firmes creyentes en el ecosistema, lo primero Cayeron. que me preguntaron es, ¿cómo paso...? Cómo paso claro. mis apps, cómo paso todo, porque es la única forma por la que dudaría. Ese factor de forma, sobre claro. todo el del Z Flip, qué cosa tan Estoy espectacular. De Estoy de acuerdo. Sí. Y esa sería, ese sería el camino. Ahora la pregunta es, es un iPhone o es un iPad Mini Foldable que sería. Yo creo. No, que No usted, es. usted por, me dañó la cabeza con el por iPad el OS, Mini. Por el sistema operativo sería un iPad Mini Foldable. Uf, sería espectacular. Sería espectacular. Con el debido respeto, yo sé que hay marcas que nos están viendo y que queremos y apreciamos, pero si Apple llega a sacar un iPad mini Foldable, al otro día las noticias van a ser fulanita empresa cierra su producción de tablets. O sea, no hay... O sea, no gerente dice oh, yeah. así no juego. O sea, es como. Bueno, así, así como hablamos de eso, entonces esta mañana también era un mini anuncio ahí antecitos del de equipo de Xiaomi que mostró hoy sus, sus su concepto de lo que serían sus smart classes. ¿No? Ajá, Algunas sí. personas estaban esperando que hoy Apple por lo menos hiciera un tease de los Apple Glass Que claramente no llegó y que yo personalmente no creo que vayamos a ver este año Pero de lo que sí sabemos que debería llegar este año Por lo menos yo creo que Felipe que Andrés está equivocado en eso Yo sí creo que vamos a ver AirPods este año Y claramente nos faltan los MacBook eh, nuevos La pregunta es ¿Qué más? ¿Qué más pudiera llegar? O, o, o, ah, bueno, oigan. pudiera. Espere, espere. ¿Ustedes usan Apple TV Plus? Sí, sí. sí triste. Claro, Fundación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listos? De hay que esperar a Fundación. Compréis. O sea, ya. Además, de resto eso no, no tiene nada más. No, Andrés. Mire, tetlazo. una cosa es lo que viene no, y otra cosa es lo que vea, hay. Te, vea, hay, hay, Vea, uno puede o comprar valeriana, o <ríe> leche caliente con canela, o Ted pero yo no recomendaría nah, Ted Lasso porque al otro nah, día uno tiene que trabajar. De verdad, es como, no, The mal mío. hecho. No, no o Ted sea, Lazo no. es bueno, Ted Lasso es bueno. Ustedes eh... dicen eso porque lo recomendó eh, Tim Cook. No, si Tim yo Cook les recomienda. Yo mucho con él, pero me gustan okay. más otros shows. Me gusta más, por ejemplo, sí, me encanta sí. Eh, viene Finch con con Tom Hanks. Viene Invasion. Viene Foundation, o sea, oiga lo que viene en contenido es bien, bien interesante. Ustedes uh -huh. se van a reír, pero uno de los contenidos que, que yo más tengo en la cabeza de Apple TV Plus es sobre qué esperar cuando uno va a ser padre. Y, y lo digo porque pues yo estuve en un caso muy particular. Y, ¿Qué esperar y que ya, cuando estás por ser ser padre, esperando? Por ser padre. Ajá, exacto, ¿Sí? exacto, exactamente. Entonces, a mí me parece muy de particular. La <risa> eh, oigan, les voy a hacer una pregunta que no se va a responder este año. Posiblemente tampoco se responda el siguiente, pero yo creo que se va a responder. ¿Y el carro para cuándo? 2025. ¿2025 vamos a tener un Apple Charlotte en este tweet? Yo creo que 2025 y contando, tweet. porque recuerden que eh, algunos de los recursos claves del proyecto han migrado a otras compañías. Entonces, pues. A ah, recursos claves no, pero, se llevaron una persona y ya. Sí, pero ¿ustedes se imaginan uno cargando un hijo de madre carro con un Lightning y el, y el cargador de 5 voltios? O, sí, venga, de aquí a junio esto, está y cargado tema, el... Y esto es un tema sí. que es importantísimo para quienes siguen pensando que el Apple Car va a ser un carro que le va a competir a Tesla. No es no. un carro así. Es un carro como Zux, ¿sí? Es un servicio de transporte en un vehículo autónomo. Eh, y, y de nuevo, eh, lo hablábamos con Jairo en, en Hablemos de Apple... Vaya y busque z-o-o-x.com. SUX. Ese es hoy el modelo en el cual creo yo iría, digamos, en la misma línea el, el Apple Car cuando llegue sí, a salir. SUX hoy es, es de propiedad de Amazon. ¿sí? Pero son carros autónomos, no tienen timón, no tienen frente, no tienen cola. Mejor dicho, no no es un Tesla. Minority Apple Report. No ¿Se, ¿se acuerdan en... esa Exacto. escena de la autopista? Exactamente. Eh, ese mm -hmm. va a ser. Y, no eh, se y va a ser un con carro con Tesla y con onda. Clarísimo. Y va a ser un carro citadino, ¿no? O sea, no va a hacer, no, nos podemos ir olvidando de un pickup, nos podemos ir olvidando de algo así por el estilo. No, a si, hacer quiere un carro pick -up, citadino. si quiere un pickup pick mire las Rivian, que hoy salió la primera Rivian de la planta de producción y la compañía está haciendo un IPO en los próximos días. Gran, gran disposición. E e F-150 eléctrica, no hay o sea, para dónde más mirar. Que, Usted, no hay para dónde ¿qué tal más mirar. ¿Qué tal la jugada de tú con esta camioneta puedes eh, darle corriente a tu hogar durante dos días? ¿Ah? Ya, o sea, es que no hay de otra, no hay de otra. Y, y es la única camioneta eléctrica en la que se han bajado dos presidentes. O sea, <risa> okay. es, es, sí, o Total. sea Trump se bajó de ella y Biden ya se bajó de ella. Eh, claramente, creo que les fue mejor con uno que con otro, pero el punto es la que va a revolucionar el mercado de las pick-ups es la F-150 eléctrica la, el resto que además, es, tan, que además pero... es la jugada más importante que ha hecho Ford en los últimos años porque la F-150 es el carro ni siquiera la camioneta, ni siquiera la pick-up no. el carro más vendido en Estados Unidos es la F-150 si usted le vende a todos los rednecks en Estados Unidos ese eh. vehículo eléctrico la adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos se va a disparar llegó Angélica no, que es, llegó de Comitec no, y está Simón también. Está Simón. O sea, están los famosos. No, sí, no, bueno, está venga, gente muy ¿para dura. Que acabemos entonces. Fabián Mota, no alguien que lo despierte. No, no, para por ahí estamos estuvo. entonces. ¿Sí? Resumen, entonces rápido: fue un evento ese. No quiere decir sí. que los dispositivos no sean buenos, sino para que es un no. año. Yo ese. digo que hasta no ¿Qué? probar el, el, el iPhone Felipe, de, es, es que no hay nada de malo en que sea un S. Sí, es un el S, iPhone nuevo, S, el 6S el 4S fue un golazo. El 4S trajo Siri, fue el cambio sí. más grande que <risa> <risa> sí. hubo en el mundo. Sí, momento. pero es, es que no estamos diciendo S. que sea malo. No estamos diciendo que eso sea malo Quiero que haya sido un evento aguado. Para no, nada, ahora, para nada, para nada. definitivamente no es el año para actualizar si uno viene de un 12. Pero no. si viene de un 11... Total. Yo sí o no pensaría oye, eso. Un, si de viene del de de 12 un... básico y, y, y tiene la plata para comprar un 13 Pro, o sea, bienvenido. Puede ser. Total, hmm. bien. También. Yo agrego Entonces, una última conclusión. Quedó muy claro cuáles iPhones son buenos para fotografía y cuáles son buenos para video. Eso total. sí. Quedó lo, lo, clarísimo los Pro, los Pro, pongan el apellido ahí: Video. Y no hay no 6, 4K Pro Res, Dolby Atmos. Pero además Tim Cook dijo una cosa que es chévere y que, y que a, a veces no, no, no se le da el, el suficiente mérito y es, eh, no es solo lo que tiene de hardware y de software para grabar, es la posibilidad de hacer toda la edición on Bien. device sin tener que salir de él, ¿no? Exacto, es, mismo es un, es... dispositivo para todo. Yeah. No, no, no, y, y no necesita nada más, o sea, usted se puede mm. filmar una película, editarla, meterle, cambiarle el, el, el foco, el, el bokeh, el no sé qué, todo on device sin tener que comprar oiga, software adicional, sin tener que conectarlo a pantallas inmensas, nada, o sea, eso puede ser un cambio interesante, Samir. sobre todo para, oiga, y, se, y acabo de caer en cuenta de una cosa, espere Felipe, antes de que se me olvide, eh, Center Stage, que llega tanto al iPad como al iPad eh, Mini. Como el al mini. iPad mini, es compatible ahora con TikTok. Sí, oh. y con, con otra red, no, no me acuerdo no, cuál es, era. Es compatible, que era es compatible take. con es compatible con Double Take, es compatible con eh, TikTok. Con TikTok, es compatible con FaceTime. O sea, pero pero el hecho de que sea compatible con TikTok, creo que le va a permitir a los a los eh, fabricantes de contenido en TikTok, empezar a hacer cosas bien interesantes no, sin necesidad y, de mover. Oigan, miren, quizás, y, quizás, no, quizás no fue un punto alto del lanzamiento en su momento con el Z Flip y el Z Fold, pero anunciaron alianza y tecnología similar con TikTok. Estos es de TikTok definitivamente, o volando. sea, más allá de los challenges y los, los bailes que hace Felipe todas las mañanas en TikTok <risa> que, que quiero olvidar. Sí, Felipe sí, se va eh, a de Andrés. Sí, pero <risa> ese bailecito sí también pero pero oigan, pero pues, ¿cu no merece yo, yo, no, yo creo que, que, que también hay que apostarle a la gente vámonos vámonos para Quay, de Latinoamérica en es este exacto. momento Squay es no le puede que le vamos a hacer es exacto ahí. oigan pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero este era el sueño dorado de muchos periodistas ¿no? poder eh, tener el equivalente al efecto Boqué pero en video, o sea, poder cambiar el foco y así. Y, y, no solo, y no solo mientras grabas, sino poderlo hacer post grabación. Eh, eh, eso es una locura. Sí, eso, eso, toma, eso, no, eso toma mucho respeto. ¿Saben de qué me acordé? Yo Ustedes no se van a acordar, estoy seguro que no se van a acordar. Pero yo dije, carajo, los de Litro tenían razón. Claro, claro. ¿Ustedes se no acuerdan la de esa cámara? La Litro, que o sea, era toda la larga. La más largo... divina del mundo. Pero y, no que, y que está, está muy adelantada para su época, pero esta mañana que vi lo del cambio a, de todo, yo lo como compró oh, alguien, ¿no? Debe yo ser. Yo no que recuerdo quién lo compró, pero debe o ser. Sea, había Creo que fue GoPro. Si no estoy mal, fue... Bueno, no sé. Pero el punto es como que yo dije, como ay, carajo, donde esté esa marca por allá en el cementerio de marcas olvidadas. Eh, debe estar diciendo, tenía razón. Miguel. Debe estar el, el creativo tipo Andrés diciendo, si sí, ven, se los dije. Solo si sí, ven, se los vamos dije. Contar, debe años, estar vemos, diciendo, si ven, se los dije. Bueno, evento? Don Samir, ¿qué, ¿qué leche fue que me dijo en su café para que le sirviera? En este momento? <risa> sí, eso es lo que debe estar pensando el ex tío del, del libro Exacto. por ahí en algún lado. Vea, Lytro was being sold. ¿Mm? Wow, ¿a quién? Malo, malo Polaroid, que sacó hasta... No, en algún le, momento le, ¿no? le tengo, le tengo, o sea, ¿qué compañía compra desmembra? ¿Qué compañía compra compañías fantásticas y nunca hace nada con ellas? Microsoft o Yahoo. Google. ¿Ah? Google, sí. ¿Y, y, ¿Y ¿se la acuerda, mata, ¿sí? ¿Se acuerda de Bump? Sí, no, era una aplicación el... lo máximo que usted cogía así y hacía así con los dos pink. teléfonos y pasaba Ajá. los contactos de un lado al otro, la compró mm. Google, la mató. Lightroom la compró Google, se fueron los empleados. Pregunta final, ¿otro evento o no otro evento antes de noviembre? Sí, sí. claro, claro. Sí, a ver, sí. Tiene, tiene que haber nuevas versiones de, de, de las iPad Pro y pues muchas más sorpresas. No, y van a ser las llantas de la Mac Pro SE, sí. las que solo valen 700 dólares. <risas> Esa total. va a tener que salir. total Total. Ahora, esperemos a ver cuánto falta para que lleguen al país los dispositivos. Eh, en el caso del Apple Watch, eh, no le dieron todavía fecha de, de lanzamiento. Todavía dice coming later this fall. Eh, en el caso de los iPhone y el iPad, ya están en preventa eh, en Estados Unidos y a partir de la próxima semana estarán disponibles. Vamos a ver cuánto se en llegar al... yo, a, a llegar. pregunta capcioso. ¿Cuándo le va a llegar el suyo? Exacto. Sí. va a llamar y preguntar. Pero la, la, la verdad, yo iba a preguntar es, ¿cómo creen que van a ser los precios? ¿Van a ser una diferencia tan loca como en las versiones anteriores? Yo yo no. hoy hablé hoy hablé con alguien de portafolio sobre el tema y era, eh, con un dólar a 3,800, ¿qué puede pasar? La respuesta es, hace un año el precio del dólar estaba muy similar, entonces no deberíamos tener un cambio significativo en, en, en ese modelo. O sea, la verdad no, es que y vamos a ver. ya no lo vimos no, el, los... no el año pasado. Y con los foldables bajando de precio, no les conviene uh -huh. ponerse chistosos con. Ahora, con si eso usted mira este los precios, los precios, por ejemplo, del iPhone, el iPhone 13 mini y el 13, eh, tienen de arranque el mismo precio que el año pasado, pero con el doble de capacidad de almacenamiento. De capacidad almacenamiento. ¿Cierto? Uh -huh. En el iPhone uh -huh. 2, en el iPhone 13 y tre Pro y 13 Pro Max, el arranque uh -huh. es el mismo, pero le adicionaron un Tera, que sí sube a $1,600. Eh, y, y yo sabe que yo vivo tan feliz ahora con mi con mi iCloud Drive que, no, no, o sea, entiendo el Tera para quienes graban 4K ProRes, bla, claro. bla, bla, bla, bla, bla. Total, de, esto, de resto, o sea, 512 es más que suficiente. Sí, claro, la gente ahí, Felipe, que pone en el techo, eh, nunca hemos sabido por qué, pero. Eh, pero mira, aquí, hay, mucho aquí video. hay una pregunta, Aquí hay una pregunta: los precios no se dispararon, los precios los precios del Apple, del Apple Bolcho, los precios de los dispositivos son exactamente los mismos. Se del año pasado que se iban a disparar, pero no fue así. Sí, sí, pero, no... pero volvemos al cuento y volvemos al cuento. Si usted, y ahí sí los invito a que miren en etcétera un artículo que escribimos sobre los 10 años de Tim Cook como sí. CEO. Una de, las, una de las jugadas más importantes que hizo Cook cuando estaba como CEO de la compañía fue prepagar por componentes claves para en ese momento lo que era el iPod, ¿sí? Y cuando llegó el iPhone y cuando llegó el iPad, él tenía cinco años de componentes ya comprados. Entonces, vemos en otras marcas si estamos viendo o que los precios han subido o que no hay suficientes eh, chips para producir los dispositivos mm. en el caso de Apple, por lo menos en, en el iPhone, en el iPad no pasó, y lo que entendemos es que la demora en el Apple Watch no tiene que ver con componentes sino que tiene que ver con precisamente ese cambio en el diseño del cristal los llevó a que el proceso de producción tomara más tiempo, pero no es un tema de, y escasez, otra de cosa y bendito que esa es la marcos. ventaja y esa es la ventaja de tener un modelo S el 80% del teléfono es, lo el es, el es, lo no, no es el mismo costo y ya lo tiene guardado. No es el mismo costo, no es el mismo costo, Es cero. es que usted, el, el costo ya bajó. Claro, uh -huh. sí, exactamente. Entonces, y adiós, o sea, eso es, esas son las dos respuestas, y además nos acabamos de dar cuenta de algo que no sabíamos, y es que a Tim Cook le gusta prepagar. Lo dijo Samir <ríe> Estefan, lo dijo primero en TechCetera. Eh, tremenda revelación, pero bueno, buenísimo. Bueno, señores, muchas gracias. Vamos, fuimos, fuimos. Los invitamos a que vean todo lo que hemos producido en, en etcétera Y lo, lo que viene, viene de hoy, Y lo que viene. Seguramente mañana tendremos más. Y de aquí a la próxima semana vamos a comenzar con algunos de los tips de funcionalidades nuevas de iOS 15, de iPadOS 15, de WatchOS 8, que salen el 20%. ¿Y será que cierto tanto. banco se decide actualizar el app? Por favor, ah. o sea, de verdad. O sea, no espere. Le estamos la... poniendo me el me... alma. ¿Sabemos, sabemos que quieres tu tarjeta eh, débito. Sí la quiero, pero no puedo porque no tengo eh, la clave dinámica, porque llevo un mes y medio sin la aplicación, porque no has actualizado la aplicación y uh -huh. tiene un crash con iOS 15. Entonces, sí, bueno, que, esperemos que el lunes... Para que se sigan gozando se a los del Astor, ¿no? A los, a los rojos, para que se los sigan gozando. <risa> Abrazo a todos. Bueno, gracias, saludos. Chao, chao. Hasta luego, saludos a todos.